Buenas buenas, hoy vamos a ver el contactor, vamos a desarmarlo y vamos a estudiarlo un poquito. Como les comentaba, vamos a analizar el contactor para ver cómo funciona. Vamos a definir primero a ver qué es un contactor. Un contactor es un dispositivo que nos permite manejar otro dispositivo eléctrico a distancia. La idea no es que estén a una distancia física, la idea es poder manejar con electricidad un elemento con electricidad, o sea, no manualmente. Esto nos va a permitir automatizar el sistema, una máquina que maneje a otra máquina, podemos llamarlo de esa manera. Ese es el concepto de un contactor. Un producto eléctrico maneja otro producto eléctrico. Por ejemplo, vamos a ver acá cómo está compuesto. Tiene dos partes principales, la parte eléctrica y la parte mecánica. Yo acá lo desarmé. Tenemos un núcleo magnético, una bobina magnética que en este caso es de 24 volts de corriente alterna por cuestiones de seguridad, esta bobina va a ir metida en esta armadura de hierro, hierro silicio para que no quede magnetizada, esto nos va a permitir hacer un movimiento mecánico entre la armadura de arriba y la armadura de abajo. La idea de que esto suceda es para mover la parte de arriba el contactor tiene los contactos, ahora lo vamos a desarmar y vamos a verlo bien, los contactos de arriba nos van a permitir conectar o desconectar un motor por ejemplo, cuando quiero que arranque cuando quiero que pare, vamos a ver si desarmamos. abajo tenemos el otro tornillo vamos a ir por partes acá por ejemplo vemos los tres contactos estos contactos se los llama contactos de fuerza que son los contactos que me van a permitir conectar o desconectar el motor este punto y este punto estos dos puntos cuando el contactor se acciona se unen eléctricamente haciendo contacto desde acá hasta acá, en los tres exactamente iguales. Por otro lado tenemos un módulo auxiliar que es este que tenemos acá. Este módulo auxiliar tiene contactos abiertos y cerrados para poder trabajar con la parte de comando. Después vamos a ver cómo seguimos trabajando, cómo seguimos explicando la parte de comando, qué es la parte de comando. Vamos a desmontar. A ver acá cómo se desmonta esto. Ahí está. lo auxiliar. Estos contactos que tenemos de acá a acá, es el contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Acá tenemos uno y otro. Este contactor en particular es de la marca Siemens, pero el principio de funcionamiento de todos los contactores es exactamente el mismo. Tienen mayor calidad, menor calidad, mayor precio, menor precio, pero básicamente estamos hablando siempre de lo mismo. Una vez que tenemos desmontado acá podemos ver este resorte que va a ser el que ayude a levantar el peine de contactos. Este peine de contactos, como dijimos anteriormente, es el que va a hacer que cuando se cierra el contacto hace arrancar al motor. No sé si se llega a ver. Vamos a hacer un plano más cercano. Estos contactos que tenemos acá siempre, los grandotes estos, siempre son los contactos normalmente abiertos. Cuando se accionan, se cierran. Cuando se eh, deja de alimentar la bobina del contactor, se abren. Se abren por el resorte que tenemos acá. Tiene que tener la suficiente fuerza para poder abrir los contactos con una velocidad importante. Tiene que desconectar por el chispazo que se genera al momento de conectar o desconectar una carga. Cuando hablamos de una carga, generalmente estamos hablando de un motor. Lo cual no significa que no podemos conectar otra cosa. Pero, generalmente lo usamos para conectar un motor. En la parte de arriba... Vemos que está señalizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese es el número de los contactos, en donde dice L1, L2 y L3, en donde se coloca la alimentación siempre, y acá T1, T2, T3, que va a ir conectado a la carga. Sigamos viendo esta parte. En la parte de abajo tenemos la armadura fija. Esta armadura está unida a la base del contactor para que trabaje magnéticamente con la otra pieza que está arriba. Una es móvil y la otra es fija. En este caso tenemos unas bobinas en cortocircuito, se llaman, o espiras de sombra, estas espiras de sombra sirven para consumir esa energía magnética que queda en el contactor cuando está alimentado y cuando se, des, eh, cuando se desconecta la bobina del contactor consumen esas bobinas en cortocircuito o espiras de sombra el magnetismo remanente para que lo suelte instantáneamente. Imagínense que nosotros necesitamos en un caso de emergencia parar un motor y el motor desde el momento que yo dejo de alimentar el contactor hasta que se detiene o hasta que deja de alimentarse no puede quedar un tiempo muy grande porque si no el motor quedaría conectado sin que yo quiera que quede conectado. Estas espiras de sombra son para eso, para consumir esa energía magnética remanente que queda en el núcleo. El núcleo está diseñado con una aleación de hierro-silicio para que justamente quede lo menos magnetizado posible para que no genere pérdidas y no genere esas retenciones indeseadas que, nosotros, que a nosotros nos molestaría mucho a la hora de trabajar. Tenemos unos contactos bastante grandes acá, el tamaño de esos contactos va a estar diseñado en función del cable que va a estar conectado ahí. Si nos fijamos acá el fabricante, nos indica, bueno ahí se salió, el fabricante acá nos indica qué cable tiene que ir en cada caso como máximo para poder trabajar correctamente. Estas gomitas son para absorber el impacto que va a tener la bobina a la hora de accionarse. Vamos a volver a armarlo y les explico cómo se hace. Acá en la base nos indica, por su forma, cómo poner el núcleo fijo. La bobina no es ni más ni menos que un arrollamiento de alambre de cobre que está unida entre los terminales para poder alimentarlo. Estos terminales acá tenemos la particularidad de tener la posibilidad de conectar eh, un terminal y otro A1 y 2 cuando yo alimento entre estos dos puntos se, se alimenta la bobina A1 y A2 puedo alimentar entre estos dos puntos y se alimenta la bobina. La otra opción que tengo en algunos tableros cuando yo tengo que armar y no, te, no quiero pasar cables alrededor del contactor el fabricante pensó que si yo alimento con una parte del, de la tensión acá y la otra parte de la tensión puedo traer un cable acá y salir con un cable de acá de igual manera va a quedar alimentado este módulo que tenemos acá va a ir acoplado a través de, este, de esta palanquita que tenemos ahí va a ir acoplado de costado con el accionamiento del mismo contactor, ahí adentro tiene una muesca y esto va a ir enganchado de esa manera cuando yo pongo los contactos auxiliares al lado del contactor cuando se mueven los contactos de fuerza también me van a mover los contactos auxiliares Si yo lo quisiera armar acá, no puedo, porque esta pieza es distinta de esta para que yo no me pueda confundir nunca y poder armarlo de la forma correcta. La forma correcta es esta. Calza sin ningún problema. Al revés, no me lo permite. Lo mismo pasa con la parte de arriba. Esta pieza y esta pieza no son exactamente iguales. Ahí me permite calzarlo. Si lo quiero poner al revés... no me lo permite, tengo estas piezas que son distintas, estas muescas son distintas y no me lo permiten. Tiene una sola posición de armado. Por último, vamos a poner la parte de arriba. Datos a tener en cuenta. Acá el fabricante lo que me está diciendo, me está indicando la potencia máxima que puedo conectar con este contactor, las tensiones con las que puedo trabajar, y acá al costado tenemos también la potencia eléctrica del motor, la, en realidad la potencia mecánica del motor en HP. Este tipo de contactores se utiliza con una bobina de 24 volts como les mencionaba anteriormente, por cuestiones de seguridad. Volvemos a encastrar con estas dos mosquitas, abajo y arriba simplemente apretando queda el contacto los contactos auxiliares conectados las normativas nos indican determinados números estos números de contactos siempre tienen que ser iguales tienen que tener exactamente el mismo número lo mismo que los contactos de fuerza ¿Cómo sé yo si el contactor está accionado o no? Esta parte tiene que estar metida adentro para saber si el contactor está accionado o no. Cuando está metido adentro está accionado, cuando está suelto está sin alimentación en la bobina. Bueno, espero que les haya servido de ayuda para poder interpretar un poquito más cómo funciona un contactor, cómo está compuesto internamente. El fabricante nos indica también la posición del contactor. Tiene una posición mínima, una posición máxima de trabajo por cuestiones mecánicas para que el contactor no se trabe, para que no falle. Bueno, espero que si les gustó el tutorial, le pongan un like, que se suscriban si no están suscriptos y que compartan a todos los que les puede llegar a interesar.